Saludos comunidad biocéntrica, ante todo quiero dar las gracias a todas las personas que de una forma u otra me habéis hecho llegar vuestro cariño sincero y vuestro apoyo a este proceso de sanación profundo en el que ya estoy llegando al final. Tengo algunas señales todavía que quedan pero ya estamos en la, en la etapa final y entonces quiero dar las gracias por todo vuestro cariño sincero. Eh, el tema que hoy traigo lo he titulado la mística en el movimiento biodanza y la cultura biocéntrica. Cuando estamos hablando de la vida en el centro, estamos hablando invariablemente, entre otras muchas cosas, estamos hablando del, del misterio de la vida. Entonces, para mí, el misterio de la vida tiene que ver con la espiritualidad, con esa, esa noción de Dios entendido como algo muy amplio, muy amplio, eh, que implica el estudio de la teología. Entonces, Yo estoy formada eh, oficialmente en informática y en administración, pero el estudio de la teología ha sido como el leitmotiv de mi vida que me ha llevado a hacer estudios de filosofía, de psicología, sobre todo psicología transpersonal y antropología. ¿no? Entonces cuando llegué a, a biodanza, que algún día te contaré la historia porque también es bien interesante, pues cuando llegué a la formación de, de docentes de, de biodanza, toda la teoría que iba aprendiendo, aunque el lenguaje era un lenguaje que no era común para mí, porque es, es un lenguaje de la biología, que, que parte de la biología, y mi lenguaje en el que yo estaba acostumbrada a moverme eh, tenía que ver con otras fuentes, eh, todo lo que se decía en la teoría de biodanza me llevaba a la espiritualidad a la mística, a la teología. Eh, aunque en la teoría de biodanza, en la formación, no hay nada explícitamente. Sí que podemos encontrar las danzas de los tres aspectos divinos de, de, de la religión hindú clásica, Vishnu, Brahma y Shiva... Podemos encontrar también los aspectos mitológicos, Isis y Osiris, y uh, los cuatro elementos y así, pero es como un abordaje, como una visión panorámica. Entonces, en la formación de docentes no hay uh, teoría implícita ¿eh? de, de la mística, aunque es obvio ¿eh? que forma parte de la... De la, de la base epistemológica y ontológica de biodanza. ¿eh? A mi entender. Entonces, la gran novedad para mí fue que el abordaje eh, biológico de biodanza tenía que ver con, a mi entender, con una, con una espiritualidad, con una teología con cuerpo. ...con la corporeidad vivida. Entonces, en este sentido... ...en el tomo 1 de la teoría de Viodanza... ...César Wagner... ...escribe y dice... ...después de explicar... ...que Rolando Toro llegó... ...en, en la década de los 70... ...de Argentina a Brasil... ¿no? ...entonces él dice... ...César dice... ...Viodanza se expandió por todo Brasil... ...por contener en su esencia... La belleza, el placer de la vida y la autenticidad de expresarla como corporalidad vivida. Y esto ya lo vimos en algún vídeo pasado, eh, en la teoría. El camino no fue fácil, dice César. Se encontra Nos encontramos con reacciones diversas, desde la plena aceptación hasta el rechazo total y la persecución por el Consejo Federal de Psicología de Brasil. Aún así, superamos todos los obstáculos y biodanza se configuró como una disciplina de desarrollo humano. Entonces, él habla que en la época de los, en la década de los 80 fue especialmente difícil, pero que aún así consiguieron desarrollar lo que primero fue psicodanza y después. Se llamó Biodanza a partir de, de, de reflexiones eh, con Rolando, Cecilia, Lucy y colaboradores, César y colaboradores y colaboradoras eh, que determinaron al final que el nombre de Biodanza era el más apropiado por, por cuestiones legales también y también eh, filosóficas bien entonces, la corporealidad vivida, lo que para mí era, es el cielo en la tierra. Entonces, ¿cómo es que en la formación de biodanza no hay nada explícito? explícito cuando en toda la teoría, aunque está basada en la ciencia de la biología, está implícito la mística está implícita la, la mística, la teología, está implícita, ¿por qué no hay nada? Bueno, pues la sorpresa viene cuando repasando en los tomos de la teoría primera de biodanza, de la cual después se sistematizó para crear los textos de la formación de docentes de biodanza, en los cuales hubo una criba ¿no? y se sacaron y, y se incluyeron cosas de los textos primeros de la teoría, pues en esos textos se obvia esa parte teológica, podríamos llamarlo así, de, por obvio porque eh, lo importante en aquella época, estamos recordando que estamos hablando de la década de los 70 y de los 80, lo importante en aquella época era posicionar a Biodanza en un lugar creíble, Dentro de eh, la, la época, uh, a, aquella época en la que las ciencias del desarrollo humano no podían estar mezcladas con nada que tuviera que ver con espiritualidad, con esoterismo, uh, con, con cosas que, te, que, que, que tuvieran que ver con Dios, con alma, con espíritu, porque era un descrédito aún hoy es así aún hoy es así pero en esa época, en la década de los 70 y los 80 aún más la historia es así excluyó la mística por, bueno, por, por el sincretismo religioso por la manipulación de, de, de la enseñanza eh, herméticas y quedaban descrédito a lo que se llamó la ciencia, cuando en realidad estamos hablando de cientifismo, porque parece que, y aún hoy parece que la ciencia, que no es más el método científico, que no es más que una manera concreta de explicar la vida, no, el, el conocimiento de la vida, parece que esa manera concreta parece que sea la única o la única verdadera que existe. Y entonces estamos hablando no tanto de ciencia, sino de cientifismo. entonces Para explicar la vida hay muchas maneras de explicarla y no podemos obviar la mística. Entonces, quiero, eh, eh, quiero, quiero, quiero explicarte de dónde viene la palabra mística porque vas a encontrarle eh, la, la, el hilo conductor en, en el movimiento biodanza y la cultura biocéntrica. Entonces, la palabra eh, mística viene del griego antiguo, místicos con cara, te lo pondré aquí abajo, que, está, re, que es relacionado con los misterios. y Entonces, ¿qué son los misterios? Bien, pues en Grecia y en Roma... En la Grecia Antigua y en Roma, eh, todo lo que estaba asociado a, la, a las divinidades, ¿sí? a lo sagrado, ¿sí? a la conexión con lo divino, con, con, con algo mucho más grande que el ser humano, pues eh, tenía dos aspectos. Uno era el de los ritos espirituales y los cultos religiosos públicos. Que se hacían siempre en espacios abiertos. Y esos ritos eh, estaban. El objetivo era, pues, como educar, por decirlo de alguna manera, a las personas a, a, a alabar y a sentir agradecimiento por la protección de los dioses que eran ellos los dueños de los elementos, de las tormentas de las plagas, de las enfermedades y entonces como con en esos esos actos públicos se hacían pues ceremonias para agradecer o para pedir favores pues a cambio de un de una de una actitud de sometimiento, de sumisión de un cierto aspecto bondadoso, siempre en una posición inferior a los dioses. Y eso eran los cultos públicos. Y después habían los cultos y los, las prácticas religiosas eh, ocultas, privadas, herméticas, que se le llamaban los misterios, las, o sea, las escuelas de misterios, que hay varias en todo el mundo, había varias en todo el mundo, que son... Los ritos de, de, el, bueno, de, de Isis y Osiris, de Dionisio en, y, y, y otros muchos, o, o sea, hay, hay muchos. Entonces, pero todos tenían como un ras, tres rasgos comunes. Y estos tres rasgos comunes tienen que ver con el, el hermetismo, o sea, todas las personas, hombres o mujeres, podían entrar en estas escuelas de misterios, pero bajo la premisa de que lo que allí se hacía no podía explicarse. Tenía que permanecer en, ese, en esos templos cerrados en los que no se hacía nada público y solo podían asistir los candidatos a, los, a, a, a ser iniciados en los misterios. Pasando una serie de pruebas y una serie de grados de, por decirlo de alguna manera en los que se conseguía llegar a lo que se llamaba el bautismo o el reconocimiento donde se reconocía a la persona, hombre o mujer eh, como iniciada entonces a partir de ese momento el iniciado o la iniciada podía salir ¿sí? y divulgar las enseñanzas ¿sí? no lo que allí se hacía sino las enseñanzas bajo, el, bajo la, la marca personal, por decirlo de alguna manera. Entonces eh, las escuelas de misterios eran herméticas eh, como, como por primera, primera cosa, no se podía explicar lo que allí ocurría y solo se podía difundir después las enseñanzas a partir de ser iniciado. Entonces, como tercera característica muy interesante, es que eh, tenían en común que las enseñanzas de los misterios estaban basadas en el sagrado femenino que iba acompañado inequívocamente del sagrado masculino que siempre estaba uh, personificado como el hijo de la mujer o, o el esposo o amante pero los, las enseñanzas eran del sagrado femenino y entonces el, el sagrado masculino, representado como hijo, amante o esposo, eh, el ciclo de eh, iniciación era eh, morir una vez al año, o sea, morir, ¿no? que es el ciclo masculino, que es anual, el de la mujer es mensual, el femenino es mensual y el del hombre es anual. Entonces, el, el ciclo de iniciación del sagrado masculino pasaba por la muerte y la resurrección, que era, por decirlo de alguna manera, el premio que desde la, el sagrado femenino se le otorgaba al masculino como resurrección por haber pasado las pruebas finales, la prueba final, ¿eh? el, re, re, el renacer a la vida. Con, otro, con otra corporeidad. Entonces, los ritos cultos herméticos, o sea, las escuelas de misterios, um, tenían como fundamento el, uh, el salvarse, o sea, o el, el encontrar la plenitud, el encontrar la plenitud um, en el más allá. Y cuidado con el más allá, porque el más allá a nosotros ¿no? nos llega como algo que está fuera de nosotros. Pero en cambio en la, en la mística, en las escuelas de misterios y la mística originaria, no hay diferenciación, no hay separación. La separación no existe. Es algo que es mental, que es ilusorio. No existe el más allá sí existe el más allá de uno mismo, ¿sí? que tiene que ver con una percepción muchísimo más sutil de cada uno de nosotros. Y entonces, ¿por qué te cuento esto en relación a la biodanza y al, principio, o sea, y al, y al movimiento biodanza y la cultura biocéntrica? Porque, aunque está obviado, la mística está obviada en la formación de docentes ¿sí? básica, porque sí que encontramos, después en las extensiones, sí que encontramos eh, eh, biodanza y ching, eh, identidad y cuatro elementos, eh, el proyecto Minotauro, encontramos el, el, el camino del héroe o, o el argonauta, ¿no? Eh, y la última extensión de Rolando en sus últimos tiempos, que fue Biodazaine o Chamanismo. Entonces allí sí que encontramos prácticas que tienen que ver con, con los arquetipos de la humanidad, que tienen que ver con, con la conexión con esa parte sagrada y cósmica del universo. Eh, que, nos, que, que habla ya en sí mismo de un lenguaje eh, que nos recuerda ya a la mística pero es en las extensiones en la formación básica solo hay lo que hemos dicho antes esas danzas de Vishnu, Vish, Shiva y Brahma y que pasan de una manera panorámica por... Uh, por el hinduismo clásico, concretamente por la filosofía Advaita Vedanta, y por el Tao, con las danzas yin y yang. Y esto te lo digo no porque yo me lo esté inventando, sino porque en la teoría de biodanza, en el, eh, la primigenia de... Eh, eh, creada por los textos de Rolando desde, mil, desde finales de 1970 hasta 1991-92, donde se, se, se escribe todo allí y a partir de allí se crean los textos de, que se formarán parte de la formación de docentes de biodanza. Allí se obvian estas cosas, pero en la teoría primera existen y existe de una manera muy Amplia, extraordinariamente amplia. Entonces, ¿por qué en el año 1991, en la teoría de biodanza, se habla de que biodanza se ha extendido tanto por, toda, por todo Brasil y por Europa en ese momento, en Italia y en Suiza? Estamos hablando de 1991, hoy sabemos que biodanza está en todo el mundo. ¿Y por qué se habla en ese momento de el movimiento biodanza. ¿Por qué ha, ha, ha hecho tanta repercusión? ¿Por qué ha revolucionado tanto las teorías de, de, de desarrollo humano? Pues en el, el tomo 1 de la teoría de biodanza encontramos algo realmente relevante que dice Hablando de la introducción a la biodanza, dice El movimiento primordial es el generador primero de nuestra esencia libertaria, semilla original que pulsa e impulsa al ser a la vida, que tiende a florecer en dimensiones cada vez más plenas de un ser cosmogónico y creador de sí mismo. Aceptamos profundamente la existencia de una esencia humana libertaria en algo interior que impulsa al ser a la realización, al, al hacerse realidad, cuyo origen no reside en la conciencia, sino en nuestra raíz animal y salvaje. Entendemos salvaje... Etimológicamente salvaje es una palabra que viene del griego y que, hace referencia, a, a, a lo que a, hace referencia al bosque, a la floresta, a aquello que viene de lo natural. Por tanto, salvaje no es peyorativo como a veces ocurre en nuestra cultura ¿eh? que salvaje es algo que pe peyorativo no, no, salvaje tiene que ver con lo natural lo intrínsecamente natural entonces dice, repito aceptamos profundamente la existencia de una esencia humana libertaria en algo interior que impulsa al ser a la realización cuyo origen no reside en la conciencia sino en nuestra raíz animal y salvaje. Y sigue diciendo, encontramos allí los potencial, las potencialidades humanas, muchas veces bloqueadas, reprimidas, negadas y siempre presentes. Para alcanzarlas es preciso el retorno a los orígenes de la propia reflexión y descubrir en su suelo, en su base anterior a la actividad reflexiva irresponsable por ella y termina diciendo necesitamos regresar al existir de un mundo sensible y original que no acepta la ruptura entre el ser y el no ser continúa diciendo porque el texto es realmente maravilloso yo te invito a que si tienes ocasión puedas leerlo entero porque realmente es una gran riqueza dice el individuo Trae en sí un potencial de vida capaz de proyectarlo en múltiples posibilidades de realización y singularidad. Somos semillas del cosmos, del cosmos palpitando, vibrando, ligra, ligadas por hilos de naturaleza entre sí y al infinito, que a su vez nos llama. Cada ser vivo es una semilla que vibra conducida por una experiencia de billones de años. No hay en la cultura humana algo más sabio y precioso. No es una tarea fácil. Es un sueño de aquellos que escuchan el corazón de la naturaleza y sienten la profunda realidad de la vida aconteciendo. Esto es poética. Esto es poética. Una poética basada en un estudio de la biología y de la mística en sí mismo. Y luego te digo dónde se encuentra esto en la teoría. Entonces, me parece realmente hermoso el, cuando dice, somos seres que nos hacemos cargo de la, de la realidad, que podemos realizar cosas. Entonces... Quiero que sepas que la última definición de, de espiritualidad, que ahora mismo no me acuerdo quién lo dice, es, un teo, es alguien de la teología feminista, dice que espiritualidad en realidad lo que quiere decir es hacerse cargo de la realidad, de, de, de la realización de la vida. Fíjate qué profundo. A mí me parece súper interesante. Entonces, después de esta de, de definición poética, macrocósmica y microcósmica eh, de, la, de la biodanza, entonces es cuando se entra en la propia definición final, la, que se, la, la, la legal, por decirlo de alguna manera, que define la biodanza como ¿m? un sistema de integración afectiva, renovación orgánica y reaprendizaje de las funciones originarias de la vida. Entonces, para no extenderme en el vídeo y que sea un vídeo de demasiado largo, que es un tema que pues, vamos a ir desarrollando en las semanas posteriores, entonces yo me voy a quedar en el, en el, en el principio cuando... cuando Rolando Toro y colaboradores y colaboradoras definen a Biodanza como, como primera frase, es un sistema de integración afectiva. Entonces, Rolando Toro especifica qué quiere decir integración efectiva y mira qué interesante la respuesta. Dice, el núcleo integrador de Biodanza es la afectividad. Según la teoría de biodanza. ¿eh? que influye sobre los centros reguladores límbico-hipotalámicos? La propuesta es transformar al hombre disociado en un olón. Con H. Ahora te lo escribo aquí abajo. Olón es el todo y la parte al mismo tiempo. Es una unidad organizacional... En el, eh, que es la paradójica, ¿eh? en el que el todo y la parte es uno mismo. Y esto es, esto es el olón. Y entonces, cuando Rolando habla del olón, no lo habla porque sí, porque Rolando nunca dice ninguna cosa porque sí. Entonces, ¿por qué dice? que la propuesta de biodanza es transformar al hombre disociado en un olón. Hago referencia a Ken Wilber en su obra de El ojo del espíritu, que dice concretamente que el olón no es el todo ni las partes, sino la integración de ambas realidades en una única realidad mayor e indivisible. El estudio de los olones que este hombre es un, un místico, pero uh, formado en, en biofísica y bioquímica. Entonces dice que el estudio de los olones consiste en el estudio de las verdades anidadas. <risa> Fíjate que eh, después de las diferentes definiciones, o sea, del, del modelo de, de, de, que definen, eh, el sistema biodanza, después Rolando va a hablar del de modelo teórico. Pero antes de hablar del modelo teórico, Rolando ocupa un montón de páginas, un montón de páginas, hablando de los modelos de la transformación de la energía. Y aquí, de la transmutación de la energía. Esto en el capítulo 5. Y aquí encontramos un montón de páginas en las que detalla la perspectiva del chamanismo, del yoga con la explicación detallada de los chakras, del modelo cabalístico con detalles del árbol de la vida y todas las referencias en sus nombres hebraicos. Habla de la mística cristiana, de la bioenergética, de ciencias, de ciertas... Técnicas orientales como el don In, luego te lo escribo aquí tu y na la acupuntura la digitoterapia habla también de los diferentes cuerpos energéticos mental astral y eh, etérico según la teosofía nombra el modelo del flujo de energías del Tai Chi del Tai Chi. Y solo de manera referenciada habla de algunas teorías religiosas y bioenergéticas, psicológicas y biológicas. Y en, y en el modelo biológico, de, en algunas de las referencias, él dice modelo biológico biocéntrico. Y dice, el universo sería, según su propuesta, un sistema biológico unitario en el que lo orgánico y lo psíquico son aspecto, aspectos de una sola realidad y sigue nombrando el modelo somático la transmutación de la energía por movimientos de fluidez basado en los ocho trigramas principales de Li Qing y su base filosófica de Ultao Tequín hace referencia a al Tao y a los 108 movimientos que fluyen como una danza, recordando que Rolando era instructor de Tai Chi Chuan. Y sigue describiendo tres modelos más de transmutación de energía por contacto, basados en el Tai Chi. Sí, en el Tai Chi. Y finalmente dice... El estudio realizado sobre la evolución histórica de los modelos de energía, de todos estos, que no es sencillamente una vista panorámica, no, no. O sea, habla de cosas muy detalladas. O sea, hay un estudio previo a todo, a todo lo que allí se muestra. No es solo un copy page, ¿eh? o copiar y pegar, sino está hablando realmente de un conocimiento profundo de la mística de las enseñanzas uh, antiguas, de las más antiguas de la humanidad, que en realidad lo están diciendo todo, y la, y la física, la cuántica, la ciencia actual, lo único que hace es como re, o sea, reafirmar todo lo que dice el Tao, todo lo que dice la ciencia sagrada Vedanta de los, de los Vedas, con todas las explicaciones, con otros nombres, por supuesto, pero da igual porque se habla exactamente de lo mismo. Entonces dice, Rolando dice, el estudio realizado sobre la evolución histórica de los modelos de energía, o sea, de todo esto, del, del Tao Te Ching, de los Vedas, del Tai Chi Chuan, en fin, de, de la teosofía, permite al estudiante de biodanza no sólo una visión panorámica de los esfuerzos humanos por comprender estos procesos, sino sobre todo una toma de conciencia acerca de los procedimientos más adecuados al ejercicio de las técnicas de integración y crecimiento propuestas en viadanza. Utilizando los múltiples recursos de integración, tales como la fluidez y el contacto, el encuentro, la caricia, el trance, el desafío existencial, todo esto basado en todos esos antecedentes que se nombran en la teoría de biodanza, tomo 1, capítulo 5, Rolando dice La biodanza induce efectos acelerados de transmutación, concentración y expansión de la energía del ser humano. Humano. Esta es la gran eh, revolución que plantea violanza, o sea, la mística vivida como corporeidad viviente, como cuerpos en la vida, con la vida, con toda la complejidad. Y entonces, cuando Rolando está hablando de su base biológica, también habla de su base semántica. Y cuando estamos hablando de la, base, de la base biológica y la base semántica, estamos haciendo el cielo en la tierra. El ser humano vivido como sacralidad donde no hay separación de nada. Y esto a mí particularmente me lleva al cristianismo original, al mensaje explícitamente de María Magdalena, que en los Evangelios Apócrifos y en los estudios referenciados, sobre todo en Francia, donde llega... María, con todo, María Magdalena con todo su acólito su, su de, de gente a el sur de Francia, donde se venera a las Madalenas, no solo a María Magdalena, sino a las Madalenas, a las Marías, y que luego se extiende por, todo, por toda Francia, pero sobre todo por el sur de Francia, el norte de Cataluña, eh, Occitania. Y después eh, llega hasta... Uh, Glastonbury y, y toda esa parte que es la parte masculina eh, donde se, se ubica Lucas y algún otro apóstol que iba con el, con el, con el, el grupo eh, de María Magdalena y pues a mí me lleva a eso porque el mensaje de María Magdalena que ya lo iremos desarrollando poco a poco, unido con el principio biocéntrico y la cultura biocéntrica, de la que no se puede desligar la mística. El mensaje que sigue perdurando después de los milenios y que difunde María Magdalena es el de la sacralidad de la vida desde la corporeidad viviente entonces a mí me parece de una belleza extraordinaria entiendo la necesidad de desmarcar el sistema biodanza de, de todo lo que tiene que ver con la, con la espiritualidad con la mística y con la teología, en realidad. Porque parece que si no es algo que sea puramente científico, no es fiable. Afortunadamente, la, la, la física cuántica, la cuántica en general... Y, y la, las ciencias, en su abordaje cuántico, cada vez se van acercando más a esa divinidad, a la partícula divina, a, ese, a esa esencia sagrada, mística, que no tiene que ver con las religiones eh, poderosas, las que han sido manipuladas y, han, y nos han llegado a nuestro tiempo como una herramienta usada por el poder patriarcal eh, dominador que nos quiere amordazadas y esclavizadas y más bien muertas que vivas <ríe> no tiene nada que ver con la mística con el estudio de la mística y la visión cosmogónica del mundo. Entonces, si la vida está en el centro, no podemos apartar la mística. No la podemos apartar. De, fe, de hecho, recuerda que eh, la, la construcción final del modelo teórico de biodanza se culmina con el inconsciente luminoso que aporta Rolando Toro como guinda del modelo teórico. Y allí. Sí que es verdad. Que no habla de alma. Y no habla de espíritu. No, pero no hace falta. Con la poética. Que tiene que ver con la semántica. Y la biología. Estamos ya abarcando. A la sacralidad de la vida. Sin ponerle la palabra mística. Pero. Pero. En educación biocéntrica se recoge la palabra y se incluye en toda esa base epistemológica y ontológica, biocéntrica, que, que soporta el paradigma biocéntrico, que es arte, transformación, amor, mística, ciencia. Este es el tema que hoy eh, presento. Es un tema que puede causar eh, polémicas eh, y es el que voy a ir desarrollando en las siguientes semanas porque me parece de una riqueza extraordinaria. Entonces, te invito a que leas los tomos 1 y 2 de la teoría de biodanza porque hay tanta cosa maravillosa tanta cosa maravillosa que, que, que luego se obvia en la formación de biodanza por motivos eh, prácticos y, y que, que, que tienen su, su, su, su porqué ¿no? pero que me gusta recu recuperarlos porque como facilitadoras y facilitadores, nosotros y nosotras debemos rescatarlos porque es en el rescate de la memoria en el que creamos nuestra identidad como facilitadoras y facilitadores de vida, de vida. Y como misión de vida, nosotras y nosotros, pues. Necesitamos seguir formándonos. Y la mística es un campo realmente extraordinario, a mi entender. Bien. Um, gracias por haber llegado hasta aquí. Eh, si te gustan el contenido que comparto, pues te animo a que te suscribas al canal de YouTube y también si quieres puedes eh, suscribirte a mi canal de Telegram donde no solo comparto cosas eh, que yo hago, ¿no? de mis trabajos, sino también información que tiene que ver con el paradigma biocéntrico y que se hacen cosas realmente maravillosas y que no salen en los medios masivos de comunicación, sino que se encuentran por otros lugares. Porque estamos creando el mundo que nos merecemos, que es un mundo de paz, de armonía, de alegría y de dicha. Vamos a tardar algunas generaciones para que eso sea una realidad. ¿No? pero nosotros estamos aquí ayudando a la construcción, a la co-construcción, a la co-creación de este mundo. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí y, como siempre, amor y servicio. Gracias. Hasta la próxima.